Mi nombre es Alejandro Raggio, yo soy docente de la Facultad de Psicología eh, y entiendo que la intención de la baja de la edad para la imputabilidad eh, implica un desconocimiento absoluto eh, de lo que es la etapa de la adolescencia que es radicalmente distinta a la adulta y por ende este, es absolutamente incomprensible que se pretenda juzgar con los mismos criterios que se juzga un adulto a un adolescente. Por eso estoy en contra de la baja